Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la misión de Mr. Black que podemos encontrar en la reserva de Layton Lake. En esta misión tenemos que abatir a un oso que está molestando a los campistas y mi sorpresa ha sido encontrar un oso nivel 10 legendario que ha resultado ser un one. Y sin más preámbulo, comenzamos. Vamos a hacer la misión de Mr. Black que Estamos escuchando las indicaciones que nos dice el, el guarda mayor Vamos a mirar, puesto que tiene que estar por esta zona Ya vemos ahí el, el punto de donde nos indica que tiene que estar el animal Tenemos que matar un oso negro que está molestando a los, a los campistas Comiéndose su comida, así que vamos a acercarlo no no a la distancia, vamos avanzando a ver si lo vemos por este lado. Aquí seguimos mirando, no vemos nada de momento. Avanzamos un poquito más. Veis la marca donde más o menos tiene que estar. Ahí well, lo vemos. <risa> un 10 no leyenda, un 10 leyenda. Play. Tenemos un 10 leyenda so en la misión escuchamos lo que lo que nos dice nos vamos a ir a acercar un poquito más yo creo que es la distancia óptima cogemos el 300 apuntamos y disparamos disparamos, disparamos. vemos como la, la vida ese animal ha muerto tenemos nuestro primer grid one de oso negro aunque sea una misión la verdad que es un grid one vi que esto ocurría en el, en el vídeo que hizo nuestro compañero Thunderfrit y la verdad que Pensé que tenía esta, esta misión, pero no, me quedan todavía algunas por hacer y gracias a Dios no la tenía y hemos encontrado el primero Grit One, aunque estoy en, espaneando en, en Silver que llevo ya 400 y pico animales abatidos, yo creo que ya me quedará poco para encontrar un Grit One, os recomiendo que se vais al Silver, lo busquéis por la noche entre las 17 y las 20 horas En los lagos donde van a beber Que se juntan de verdaderas maneras de osos Y, y espero que tengáis suerte Vamos a ver la puntuación Que tenemos aquí Vamos a ver Efectivamente That's tenemos, tenemos uh, magnífico, uh, nuestro Magnífico, nuestro Green One 27,60 y 393 kilos Madre mía, qué bizarra hey, do Qué cara this, más bonita Parece que lleva, lleva to learn to learn una máscara now. ...escuchamos la, la voz del Nov, que nos dice que hemos conseguido la, la misión... ...vamos a esperar un poquito a ver si, si se calla para poder hacer una captura... ...dice que hay especie, madre mía, hemos no pegado muy bien... ...así que a ver si se quita la voz de Nov. ...puedo hacer la, la captura de pantalla... ...ya se ha ido, vamos a hacer una, una captura de pantalla quitamos el ratón, venga, hacemos la, la captura y nos vamos a ir al, al pabellón a colocar nuestro animal. Ya estamos aquí en el pabellón, vamos a colocarlo aquí, nos acercamos un poquito, ponemos nuestro grid juan de oso negro, ya está colocado, vamos a girarlo un poquito, a ver la pose que lo giramos un poquito porque le, le ponemos para hacer la, la portada del vídeo vemos las distintas poses que tiene yo creo que nos han sentado eso, eso es muy muy bonito muy cómico pero no quiero que sea un animal fiero así de pie a ver a ver así con la boca abierta yo creo que esta nos va nos va a valer sí mira yo creo que nos va a valer vamos a acercarnos a ver si podemos hacer la foto de otro ángulo yo creo que un poquito más esquinado vemos aquí la información Venga, vamos a hacer la foto a ver las poses no me convence ninguna a ver si sí, yo creo que la, la que elegí en primer lugar va a ser esta ya lo tenemos ahí Así que vamos a buscar un ángulo bueno Yo creo que esta foto es Con allá al fondo Va a quedar muy bien Nos retiramos un poquito Y ya tenemos la foto Y vamos a montar el vídeo Si te ha gustado el vídeo Dale like y suscríbete a mi canal Y como siempre os digo Muy buena suerte y buena caza Hasta la próxima